Hola amigos de Mexcam o de Tutube, Tutube, ¿cómo están? Bueno, este es un video como videoblog, como si fuera el diario de, de Daniel acá en su canal Y hoy vamos a hablar, más bien voy a hablar de política Ah cabrón, cambió completamente el tono del canal ¿eh? Ah bueno, era un video que quería hacer eh, acerca de las elecciones que van a ocurrir próximamente en México y como dice el título del video, ¿por quién voy a votar? La respuesta es por nadie. Y no es porque no quiera, sino porque yo no alcancé a registrarme en, en la Embajada de Canadá. Creo que tenía que registrarme en marzo, pero no lo hice por falta de tiempo. Es que nunca puedo. Eh, mi horario de trabajo es, ter es terrible. Y nada más abren la Embajada de lunes a viernes y es en Vancouver, la Embajada de México, obviamente. Pero bueno, eh, les cuento mi experiencia cuando he votado y mi decepción de cada vez que he votado. Eh, la primera vez que voté fue en el año 98, me parece, cuando acababa de cumplir 18 años. Eh, no, no había elecciones en el 98, es cierto, hasta el año 2000, pero yo obtuve mi IFE en el 98 y pues nos vendió y nos compró más, más, más que nos compró nos vendió la idea de quitar el pri del poder este vicente fox con el pan ya era mucho esa este ya ya tenía mucho tiempo gobernando 70 años en el poder es una especie como de ay se me fue el nombre siempre que me pongo a grabar este se me van los nombres pero sí, este, nos vendió la idea que el cambio, que el gobierno del cambio... Sí, fue el gobierno del cambio, pero el gobierno del cambio de ratas. Porque se comportaron de la misma manera. Igual de ratas. Ahora, sí hubo cosas positivas, pero hubo cosas más negativas que positivas en, en el gobierno de Fox. Y bueno, pues la verdad, a mí personalmente me engañó. Yo sí creí que iban a hacer el cambio, pero pues no. Nada cambió. Para el año 2006... Este, estaba indeciso si votar entre el, el, el PAN o, este, o López Obrador, el PRD este, Yo ya no quería votar por el PRI porque la verdad me habían decepcionado Entonces dije, pues vamos a dar la oportunidad a López Obrador en el 2006 este, Me gusta su discurso, ya es hora de hacer un cambio verdadero, etc. Y voté por López Obrador en el 2006, pero perdieron, dicen, yo no sé, que les robaron la elección y hasta la fecha siguen diciéndolo, yo no sé si se lo robaron o no, no tengo las pruebas, pero gana Felipe Calderón y se, y se dio el sexenio de más muertes de la historia, de hecho su sexenio se va a recordar más por la cantidad de muertes, creo que fueron más de 60 mil muertos, o sea, superó por mucho la guerra de Irak todos los soldados caídos o, o civiles, pero se lo llevó por gacho, gacho. La, la guerra contra el narcotráfico. Ya para el 2012, este, pues di un paso atrás. Ya no confié en ninguno de estos partidos, ni en el PAN, ni en el PRD. Y dije, pues este se ve joven, se ve que trae ideas interesantes. No me gusta el partido, pero bueno, le voy a dar una oportunidad y pues voté por Enrique Peña Nieto. Aunque ustedes no lo crean, voté por él. Yo sé que me van a odiar, los comentarios van a escribir... ¿Cómo votaste por ese hijo de su puta madre? ¿Qué sabe qué? Bueno, el voto es personal y uno decide por quién quiere votar y yo voté por él. Y empezaba bien la cosa, ¿eh? eso de las reformas este, me convencía. La reforma este, energética, la reforma de telecomunicaciones por ejemplo, nadie está valorando ni habla de eso, nadie habla de eso, de que ya no cuestan las largas distancias en México, cuesta como una llamada local, este nadie habla de eso, pero pues yo pienso que fue algo bueno, también para quitarle un poco de monopolio a Carlos Slim con Telmex, eh, sobre la reforma petrolera, dicen que fue un robo, no lo sé, hasta... hasta, hasta yo, tengo, yo pienso que pasarán años para ver si realmente va a funcionar o no Ya eh, he sabido que ya empieza a haber gasolineras de otras marcas en México La British, British Petroleum, entre otras que desconozco Pues me vine para acá, ya no supe que otras marcas empezaron a entrar eh, Pero bueno, ahí están las reformas Empezaron a construir el aeropuerto de la Ciudad de México Todavía sigue en construcción en Guadalajara, este, la línea 3 del tren ligero, que todavía sigue en construcción. O sea, muchas de estas cosas apenas se va a ver este, eh, los beneficios. O más bien, la, la, si, si, si funcionó o no funcionó todas esas reformas que aprobaron. Pero bueno, ¿qué se le achaca a Peña Nieto? Bueno, desde que empezó hasta el momento, no, no lo han bajado de pendejo. Que dices puras pendejadas y se le van varias también lo de la casa de su vieja que es, trae un desmadre con lo de la casa. Y también pues obviamente lo, lo que marcó su sexenio definitivamente los 49 o 48 desaparecidos en Ayotzinapa. Que le dio la vuelta al mundo y hasta la fecha no se sabe si están muertos o si están vivos. O sea no se sabe nada. Fue una tapadera impresionante. Y bueno, por quien hubiera votado, si hubiera podido votar en esta ocasión, yo creo que hubiera votado por este López Obrador, ahora, a estas alturas de mi vida, a mis 38 años de edad, yo ya no creo en ninguno de estos pendejos, ni en ninguno de los partidos políticos, siempre nos, lo, no, no lo han, este, siempre nos han engañado y nos lo han dejado caer bien y bonito, este, más bien yo creo en los mexicanos Pero yo no creo en los partidos políticos Ni en los pinches presidentes de mierda Así lo digo tajantemente Pero sí creo en los mexicanos Que, que son los únicos que pueden sacar adelante el país Y de hecho son los que han sacado al país adelante Por ejemplo, eh, bueno, para los que no son de México Este, ¿qué pasa cuando te quedas sin empleo? Bueno, nosotros no tenemos como en Estados Unidos o en Canadá Lo que le llaman el Welfare no, nosotros si nos quedamos sin, eh, sin empleo no la pelamos así, tenemos que buscarle y rascarnos con nuestras propias uñas, desafortunadamente es así y tenemos que buscarle y por eso se ha dado mucho lo que es el comercio informal, mucha gente en los tianguis, eh, desafortunadamente es cuando hay mucho desempleo en el país, hay mucha delincuencia, no se justifica pero es un efecto no justifico que la gente robe, que la gente secuestre. No justifico nada de eso, pero es un efecto de cuando no hay trabajo. Siempre tienes que buscar la manera de salir adelante y nunca delinquir. Eso No, no crean que yo estoy defendiendo lo indefendible. Y sí, repito, yo creo que los únicos que pueden sacar adelante el país es el, el país, es decir, los mexicanos, que todos los días se levantan, no con muchos ánimos, porque pues la delincuencia, la economía que está de la chingada, pero bueno, tenemos que salir adelante, y, y tenemos que salir adelante a veces con salarios de 800 pesos a la semana, ¿saben quién gana ese dinero? Los oxos, eso pagan en Guadalajara, 800 pesos a la semana, ¿lo puedes creer? Y hay quienes ganan menos, pero bueno, es lo que hay, y... Eh, yo sí valoro mucho mi estancia aquí en Canadá porque yo gano lo que ganaría diario en México, perdón, lo que gano diario aquí es lo que yo ganaría allá en México en una semana, entonces yo valoro mucho mi estancia, pero sí me encantaría, me, me daría mucho gusto que algún día en México se pudieran equiparar los salarios a Canadá o los Estados Unidos, pero mientras pues hay que salir adelante. Este, yo sé que se gana menos, pero también la, la, la vida es más barata en México Por ejemplo, este cuarto me cuesta 500 dólares al mes Un cuartito bien chiquitito Con ese dinero en México puedo rentar una casa de cuatro recámaras Obviamente yo no gano lo mismo en México De hecho, lo más que pudiera ganar en México sería eso, 500 dólares al mes Para, uh, para las personas que me están viendo de otros países Pero bueno Déjame en la caja de comentarios por quién vas a votar, pero por qué. Escribe todo lo que te quieras escribir, exprésate, desahógate. Si tienes un canal o, o quieres subir un video, eh, publica el link y para verlo también, para, para nosotros compartir. Bueno amigos, este, espero que les haya gustado y si no, pues son libres, este, pongan manita abajo si no les gustó. Pongan manita arriba si les gustó. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Adiós.